En nuestro programa de día viernes y estamos escuchando su música. Porque, como decíamos al comienzo del programa, muchos lo conocimos como Pedrito del Marginal. Pedrito, claro. Pero ahora es el líder, es el cantante de su banda de cumbia. Estamos hablando de Brian Buley que presenta su grupo musical La sí. de le la bienvenida. Hola, Brian. ¿Cómo estás, Brian? Hola, buen día. Muy, muy, muy buen día para todos. ¿Cómo le va? De acá, desde Verázate y la actualidad Provincia de Buenos Aires, ¿cómo les va? Muy bien. muy bien, bueno, contentos de tenerte acá con nosotros Brian, gracias por la entrevista Wow, Mendoza, qué lindo, qué lindo Mendoza ¿Conoces Mendoza? ¿Has venido? Ya, sí conozco, pero me ha pasado una anécdota muy linda ahí en Mendoza ¿Qué pasó? Eh, fue un día que fui a, o sea, a un lugar a tocar O sea, con, con la de y uno. Sí. Eh, y bueno, ahora obviamente tengo mi banda, la de Ulei 2, porque la de Ulei 1, o sea, no. No, no pero... fue tan bien. Ajá. O sea, me está yendo bien ahora con la de Ulei. Eh, con la de Buley, eh, 2. Muy Ajá. bien. Pero. Eh, fui ahí un día a Mendoza. Y me acuerdo que perdí el, el avión. Uh. <coughs> fui un día a las 6 de la mañana me quedé dormido, no me quedé puedes. dormido, me quedé dormido ahí en uh -huh. el aeropuerto y bueno me despierto sí. y había una montaña gigante una montaña gigante al lado mío y dije ¿dónde estoy? dije yo era Mendoza pero lo único que conozco de Mendoza bueno obviamente que de noche no no puede distinguir mucho uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero de día sí o sea miré un cerro la verdad, que bueno, es muy lindo en Mendoza. De hecho, tengo a un amigo ahí dando vueltas, estuvo nevando, ¿no? Por ahí. Claro, en la zona de alta montaña, claro, que, que es un un poquito más frío, ya hay nieve acá, así que. ¿Quién te dice en las vacaciones de invierno puedas venir? Eh, no pierdas el vuelo, ponete la alarma, ponete las pilas. Pero estaría <risa> bueno que vengan con, con la banda, con la de Buley 2. Brian, contame por qué 2. O sea, hace mucho que ya habías intentado con la música, después te volcaste para el lado de la actuación. ¿Desde cuándo viene eh, este laburo tuyo a, a, así como cantante? Mirá, he tenido mi banda, la de Buley 1. Sí. O sea, lo lo puse el número porque eh, yo tenía la de Buley 1, pero me fue muy mal, Ajá. muy mal, okay. me fue muy mal ¿Qué por es el muy sentido mal? de que sí, eh, había enterado un pibe, había integrado un pibe ahí en la en la banda, o sea, cantaba conmigo al lado y bueno, él eh, después este, se le dio vuelta la el chip, como quien dice, y me, me, me empezó a, a borrar contenido. Él tenía acceso a la cuenta de Instagram oh, también. No me digas. No, no sabes, pero la pasé de mal porque me borró contenido, me borró seguidores, eh, borró. Como un envidioso, par de chico, malísimo. Qué bronca, bro. Sí, bro. sí, para mí, imagínate. Porque digamos que empecé desde abajo, como estoy empezando uh -huh. con el de Buley 2. Muy bien. Eh. Había conseguido saludos de muchos artistas, de muchos cantantes, muchos dejaron de hacer lo que estaban, muchos artistas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para hacerme un video, uh -huh. y, pero después me terminaron pagando con un martes 13 y me, me borraron todos los contenidos. Pero los vas a recuperar, borraron, van a seguir subiendo dudas, los seguidores. Está bueno que, que te hayas animado a apostar nuevamente por, sí, por ahora, este proyecto. Ahora. Mira, claro, ahí estamos mostrando tu Instagram, Brian, así que quédate tranquilo que acá muchos mendocinos se ahora, van a sumar. Ahora, Buley, exacto, sí, ese. Claro, es ahí, el la el de Buley. Interno. Brian, tenés temas exacto. como Fui Feliz, Soñador Eterno, Te Llevas Mi Vida. ¿Cuál es tu canción favorita de tu nueva banda? Uy, eh, el mío, Soy Feliz. Muy bien. Soy feliz, muy bien. ¿Compones vos los temas? El de Soy Felino, no. Ay. El de Soy peli, eh, sí, lo compuse yo, pero los otros son todos cover. Uh -huh. Perfecto. Los ¿Y por otros qué? son todos cobertitos. ¿Por qué elegiste pero el de la Cumbia? Mm. Sí. No, no, nada, te quería preguntar por qué elegiste la Cumbia como género. ¿Qué te transmite? Porque, claro, es un género bien popular, claro. bien de fiesta. ¿Cómo te desenvolves vos en el escenario? Contanos un poquito si tocan en fiestas, en boliches. Mirá, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Clara. Clara. Eh, Clarita, mira, nosotros estamos ya preparándonos. Yo calculo que en un mes, un mes más, eh, ya estamos para salir. Igual el 8 de julio, eh, debutamos acá en un, en un auditorio RK Ajá. de Quilme, que tiene una capacidad de 40 personas. Uh -huh. Eh, y bueno, ahí vamos a debutar. Obviamente van a ir familia nomás. Familia, bueno, y ahí eh, de ahí los músicos que vendan las otras entradas para uh -huh. para otra gente, pero por lo general se venden las entradas en familia. Tenemos bueno. nuestras entradas con el logo nuestro, no la verdad es que uh -huh. se va a hacer ahí en un, en un auditorio. Pero sí, obviamente, eh, yo ya estoy apto también como para. Yo soy muy caradura. yo soy muy cara, dura. Yo soy muy cara dura Bueno, te vimos sentido. en la serie, claro, nos encantó. Brian, no, me gustaría que hablemos sí. un poquito de eso. La verdad que con El Marginal sí. fuiste todo un éxito, muchos te conocimos a través de esta serie. ¿Cómo viviste la experiencia de ser parte de una serie tan vista en todo el mundo? ¿Me repetís la pregunta, por favor? Nada, que ¿cómo viviste la experiencia de, de haber sido parte del Marginal? La verdad, la verdad que yo me sentía eh, uno más de ellos Porque me han brindado mucho cariño Mucho cariño, tanto como el de Juan Minujín Y tanto como el de todos mis compañeros, ¿no? Porque la verdad que eh, el amor que me brindaban ellos Juan Minujín, Gerardo Romano, ¿Sí? Abel Ayala, eh, Rolly Serrano eh, me brindaban mucho cariño, entonces, como que, mira, Marian Buley iba por un solo capítulo al marginal. ¿Te un iba por un solo capítulo al marginal. La verdad que, eh, después, bueno, después de que ya habías hecho ese primer capítulo, Juan Minujín me dice, <coughs> ¿y vos te vas? Me dice, quedaste acá con nosotros. Claro, te quedaste toda la temporada. ¿Quedate? Claro, me dice, quédate con nosotros a, a terminar la temporada. Uh -huh. Y claro, el con y... sus principios tan icónico todo lo que hicimos hace pues, un montón ¿Te a te este personaje. Que, te puedo asegurar que, en, en, o sea, de ese mismo momento había terminado de hacer ese capítulo. A los dos minutos me traen otro guión. <risa> Qué bueno, <risa> bro. Bueno. Empezaron a escribir, pero con una rapidez tremenda. Claro. Empezaron a escribir y me trajeron. Otros textos, me trajeron eh, otras apariciones, otro guión. No, no, la verdad es que fue tremendo. Qué linda experiencia. Y lo que yo digo, al final, es muy lindo. De hecho, acá en Buenos Aires me quieren muchísimo. Eh, la gente también. Eh, voy oh, caminando bien. en la calle y me dicen, eh ¡Hey, casé, Pedrito Claro, <risa> ¿Te, <risa> ¿Te, te quedó el apodo <risa> de Pedrito. Claro, si no me dicen café, morcilla. Morcilla, claro, <risa> <Qué> morcilla. <bueno. risa> Brian, casa, bueno, sí. Brian, ha sido muy lindo poder charlar con vos. La verdad que te deseamos todos los éxitos en este Seguro. nuevo proyecto, en esta nueva etapa que estás emprendiendo con tu música. Ojalá muy pronto gracias. cuando arranquen a tocar y demás puedan venir a Mendoza porque allí los vamos a estar acompañando. Te mandamos un beso oh, gigante. Un abrazo enorme, Brian, gracias. Muchísimas gracias, gracias a la gente de Mendoza. La verdad que tienen un gran, gran equipo. Bueno, un saludo ahí a Augusto Castro y a, toda la, a todo mi músico, la de Buley. Oh, es Enorme para toda la banda. ¡Chau, Chau gracias! Hasta la próxima! Wow.